Thank <laughs> you. El tiene el fumarino o el gatito. Se le ocurrió a la directora hacer unos talleres en los cuales se mezclan primero, segundo y tercer grado. Y cada nene elige el taller al que quiere asistir. Visitamos a todos los docentes que en parejas eh, trataran de pensar alguna propuesta para los chicos de primer ciclo e indagar acerca de la cuestión de las nuevas tecnologías. Se nos ocurrió la idea de hacer un taller que sea un museo de objetos fantásticos. Como trabajamos en literatura un montón de cuentos tradicionales en los que aparecen un montón de objetos fantásticos, queríamos como poner el foco en el objeto y realizar un museo. son 14 encuentros en total. Todas las semanas hay encuentros destinados a cada objeto. Cada, cada objeto que tenemos que hacerlo lo hacemos utilizando alguna técnica distinta. Por eso elegimos el jueves por la mañana, elegimos un bloque de 80 minutos y designamos que los primeros 80 minutos es primer ciclo el que, el que trabaja en talleres y ahora en los 80 minutos que vienen eh, segundo ciclo. Como una forma de intensificar esta mirada de nuevas tecnologías que en la escuela en realidad está hace un año y, y algunos meses. Hoy estamos trabajando con un objeto que es el hongo de Alicia. Lo sacamos de, bueno, de Alicia en el País de las Maravillas, en el que hay un hongo, y si uno come el lado derecho del hongo, Alicia crece, si comes el lado izquierdo, Alicia decrece. Entonces eh, pensamos hacerlo con el Scratch, con una programación. ¿Viste que acá tiene el editor? Sí. Ah, Eso yeah. yeah. okay. Ellos interrumpan la imagen como quieran, eso también es una técnica de ¿Cómo vamos a poder hacer para que Alicia sea gigante y sea chiquitita? ¿Sí? Tenemos que inventar alguna forma, algunas órdenes le tenemos que dar para que Alicia sea grande. O sea, la idea no es ir y ver cómo funciona el Scratch, sino ver cómo podemos utilizar lo que sabemos en el Scratch para realizar otra cosa. ¿Cuántas abristias? Veinte. Ya hicimos el Scratch. ¿Viste que vos lo haces ahora y el scratch es algo como el primer puntapié inicial para que ellos empiecen a programar es un programa muy potente en ese sentido y la verdad es que los chicos, primero que se acordaban un montón, mismo hay chicos que ya le, le empiezan a explicar a, a los pares, y eso que son chicos chiquitos. Fíjense, venga, vengan todos a ver esto que está haciendo Mark. Está buenísimo cómo descubrió agrandar a la chica Alicia. Entonces a nosotros se nos había ocurrido hacer un bosque que apareciera cuando se arroja un peine. El peine sería el objeto fantástico. Bueno, ¿cómo hacemos el bosque? No? Entonces nosotros como maestros, eh, gracias a la facilitadora que tenemos acá, que es y gracias al equipo de Credix empezamos a ver que había, que podíamos utilizar el Little Beats como para hacer circuitos. Con el Little Beats le un botacito y gira. de bosque tupidos que hicieron los chicos una de las ideas peor es imágenes y mientras esto va girando la imagen del bosque se va armando en los cuatro cilindros a la vez La modalidad taller les permite ganar autonomía a los chicos. Estábamos todos abocados al proyecto. O sea, había gente que por ahí quería seguir trabajando, no quería bajar el recreo. Por ahí el que es súper bueno programando no es tan bueno armando, diseñando plásticamente la casa, por Y eso se va equilibrando en el conjunto del grupo. Como lo eligieron ellos además el taller que les gustaba, ellos mismos se encargaban también de sostenerlo. El día de la muestra estaban re contentos. maestros tienen ganas de aprender. Así que uno cuando es maestro pone mucho el corazón también. Eh, lo que más rescato de toda la experiencia es que a los chicos les gustó. Porque en realidad uno hace todo esto para que ellos aprendan, pero que además les guste.